está buscando hay para tu investigación ya el caso para Mateo ni que sean o no e, que yo lo veo es no la materia es simple que ha sido actituden o no que irá casualmente profeían irá casualmente profeía vida e, asco tati lemos día positiva cordales y yo comenta tuco vida asco tati tu daitez que no de esa con tu anarquía irá casualmente profeía definición siendo eskunza eredua. un eskunza eredua, nunca he dudan a eredua, es siberribimilia o ikua valdimada, non, zehar competencia, dauden, eta disciplina, barneko kompetentziak. competencia, baño, disciplina, kompetentzia neko o garacego, es zehar kompetentziak. no eta zehar competencia, garacego, es sin competencia, es sin disciplina, eredu bat, e karcendu, ta horrek nola no la va batetik. No la co es ikaslearen y irtera profilia. Orduan, no la da, a tener definiciuda, esibirring definiciuda, serno la nahi y casulea que eta competencietan, disciplina va a tener competencia tan, de urengu y irtera profilia da, ira casulear ispilu esa guarren y spillu na irakasleak? No es y caslar en profesionales que pintar te con duena el agua duena pero es ahora no la va a tener narikuspegiar caslar en se seondorio dito en plantamiento gusti o neg o nere orquestena ausnar que tal batetik irakasle guztiak gusti esitzaliadira ahora pisca va bat decir verico eh, plantamiento dira pertsona perciona los soares dira. va es importante da, se bere e, ikasgai edo arloarekin. Oso importante da, importante danak dira que dira. pueda ver que funtzioa ez da que que se bidez que se guztietan ver que se prestatzea bezik. pertsonalean, se akademikoan eta que se irakaslea ez da. 2. Irakaskuntza, ikaskuntza, que protagonista, ikasleak dira. Es da berria. Espalditik esaten de un leelo da. Eh, Ikasileak dira. Irakaskuntza, ikasera, dilaguntza da, bitartekare izatea. Hau es da berria. Eh, loksegara itikaren, arrepikatzen de un musika da. Eh. ikuspegi horrek irakasleak metodologia aktibuak erabiltzera bideratzen du. Logikoa da, baitarea, aspaldiko mezua da, indarren jarribea da. Mañana no, lo va a tener. no, la vida da. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Se mata el kompetentziak la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,